Y el tema de esta noche tiene que ver con eso que sucedió en San Martín, en Jarabo de Chivo, que ya ha sucedido varias veces. No es el primer acto de sicariato, recordamos lo de la peluquería, los tres inocentes, incluyendo el niño que asesinan, por un acto de sicariato. Recordamos lo que pasó a la vivienda del ex narcotraficante de la madre, le entraron con armas estrelladoras, armas largas. Recordamos el enfrentamiento por punto la muerte de un narcotraficante famoso. Y recordamos todos esos eventos que nos hacen pensar a nosotros que el crimen organizado le está diciendo a la Policía Nacional y al Estado, ahora nosotros somos los nuevos reyes. Pero no es así, la lucha no está perdida. Y le voy a decir algo, para aquellos que atacan a la policía, yo he hecho correctivos, pero yo he hecho aporte. Cuando estuvo aquí el general Rafael Arturo Calderón Efres, se reactivó un patronato que se había formado y se había perdido. y ¿Ustedes saben cómo nosotros logramos que se redujeran los crímenes? Que la policía trabajara a gusto, de manera muy sencilla, incentivamos a esa gente. En vez de atacarlo, el policía que agarraba, recordamos que atracaron unos comerciantes y un cabito y un policía lo agarraron, nosotros lo premiamos. Agarrábamos con el comercio, buscábamos electrodomésticos, le amueblábamos la casa, le dábamos premios en efectivo y agarramos el oficial del mes y en el salón de acto del ayuntamiento con diferentes instituciones le dábamos un cheque mire usted se ganó esa nevera que le faltaba y ese cheque de 20 este mil pesos a usted este cheque de 50 mil hasta de 100 mil y vamos a darle y reactivamos esto y lo motivamos ¿ustedes saben por qué? la policía que muchos atacan es la misma que ellos llaman en los momentos en que la necesitan y son los primeros en decirles, mire, me van a atacar, me están matando, tengo un problema, aquí estoy. Entonces nosotros no necesitamos atacar a la policía. Nosotros en estos momentos en que la moral, porque la moral de la policía está en el suelo, y junto con el proceso de la transformación, de la modernización y de la reforma policial, le hemos echado una vaina, señor jefe del ministro, director de la Policía Nacional, Mayor General Edward Ramón Sánchez Rodríguez nosotros necesitamos que se produzca un mensaje es tiempo de levantarle la moral a la policía y de tenderle la mano de mejorarla porque si hay 39 mil miembros de eso puede haber dos o trescientos que sean los que nos sirvan. Los demás le han servido con lealtad a este país. Los demás han tratado a la sociedad como preservador de la paz pública, garante de la tranquilidad social, de la seguridad. Y le han dedicado su vida sin hablar. Muchos han perdido la vida enfrentando a los delincuentes. Ustedes no vieron aquí un sargento amigo de nosotros. No un teniente me cayó una, mira me atracaron estos dos tipos le cayó detrás por un callejón y perdió la vida ¿cuántos nos han asesinado en la labor de prevenir el delito enfrentando a los criminales como mataron al muchacho aquel en un operativo en Santo Domingo en Guachupita, cuando los tigres de Capotillo agarraban pistola en mano y le exhibieron al mundo que ellos eran los dueños la moral está baja porque la policía va y aquí va el mensaje a, al director. Y llaman para un evento. Como pasó en la capital, un teteo. Bando policía en un motorcito. jaja. Ja. ¿Y qué sucede? Que le salieron como 10 tigres con pistolas de ametralladora. Váyanse de aquí para no matarlo. Y se fueron. Error del comandante de ese lugar en Santo Domingo. Si yo soy el comandante, a los 10 minutos le mando un contingente militar, le digo, llévenlo preso a todo el que esté ahí, súbamelo aunque sea hijo del, del demonio, le mando 10 unidades, llénenla, y a esos que protestaron y que estaban armados, lo desarman. Y si agarran entonces, le responden a ustedes, que mueran en los intercambios, porque ahí están los intercambios. A veces hay que aplicar técnicas drásticas, a grandes males, pequeñas soluciones. ¿Cómo van a llamar a unos policías? Y estos policías van a terminar, yo lo voy a presentar, ese video que debí presentarlo ayer, en una cloaca llena de fetidez, putrefacción y de esos fecales. Y terminan huyendo y corriendo y dejaron hasta la pistola tirada porque estaba más armado. O todos estos tipos que han agarrado y le han dado paliza a los policías porque no los entrenan. Entonces, señor director, usted que viene mañana para San Francisco de Macorís y que de un gran mal sale una gran luz porque por la muerte de estas tres personas inocentes en un acto de sicariato, que precisamente al que iban a matar todo el mundo sabe, ya va a voces y que se iba, yo ni sé quién es, pero así lo han dicho, lo mismo que viven por ahí, se salvó en tablita, pero murieron tres inocentes, incluyendo una menor. Y ese es un mensaje errado, y por eso ustedes ven que el director regional noreste, el general abogado Juan Pablo Ferreras, ha hecho lo que tiene que hacer. La policía no puede prever que una gente se reúna para planificar y matar a través de un sicariato. Eso no se puede. Nadie puede contra eso. Nadie en este país puede prever ese tipo de cosas. Ahora lo que sí se puede prever es comenzar a buscar las raíces que origina la criminalidad y la delincuencia en este país que son los políticos los culpables en una sociedad desigual que el muchacho del barrio que no da para nadie, que no puede hacer nada se engancha a policía para tener un armón sueldo y algo de comida y le agarran y le dan cuatro semanas coja esa macana, vaya para la calle y después le dan una pistola sin entrenamiento y por eso usted ve que un muchacho viene un tipo de esto y le da una paliza o como el de embocero este en un carro cuidado yo soy karateca y lo respetaron entonces eso va a traer que ahorita un policía ah, yo no puedo, te doy un tiro y te mato y vamos a generar problemas entonces hora de que usted le levante la moral porque esa policía que atacamos esa policía la necesitamos lo que hay que hacer es depurar y sacar a los tres porque la manzana podría no dañar el sexto y el resto de la manzana es buena lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de buscar un nuevo perfil para esas operaciones especiales que se hacen en los barrios y ahí puede señor director para que me siga ayudando subirme otra vez el retorno para esas operaciones especiales en los barrios lo que hay que contratar el nuevo personal contrate karateca ¿eh? campeones Goyo ryu taekwondo, judoka y usted le da, miren ustedes a partir de ahora van a tener un uniforme el entrenamiento, ustedes van a ser entrenadores me voy a la selección nacional de boxeo y vamos Ramón 20, me lo va a entrenar estos muchachos para que aprendan técnicas de obediencia. Y esos tipos vayan a enfrentar a esos tigres, porque los tigres se están burlando. Estamos haciendo correr a la policía. Entonces la policía atacada por la sociedad, porque también por uno pagan todo. Entonces si el policía actúa bien, es malo, porque dio palo. Pero entonces si el policía, entonces si el policía no actúa, dicen que es cobarde, entonces palos y boga y palos y no boga Ah, entonces el policía Que ve un tipo, un criminal Y le dispara y lo hiere, es un asesino Oh, pero si este hombre viene a comérselo Entonces hay que dar nuevas órdenes Hay que reunirse con los mandos De oficiales superiores y subalternos Hay que provocar una verdadera Transformación de la policía Pero no es atacándola y queriendo desmantelarla Toda la pluma de burro que ha hablado el ministro de Interior y Policía que viene mañana para acá. Y yo voy a hacer mis cuestionamientos porque vamos a tener un momento. Mañana viene el ministro de Interior y Policía, viene el director, viene Chubasque nuevamente, que han estado visitando, viene el director de la policía, viene el director del Ciutrán, de Ciudad Segura, los militares que están en cargo, a cargo de eso, el DICRIM. Y desde, desde que pasó este evento se han militarizado los barrios. DICRIN, Policía Nacional, Ejército, DICAM, eh, DICAM no, eh, la, el Cuerpo Especializado de Militares de Contancia, de Operaciones Especiales, pero les voy a decir algo general, no es que estén ahora porque ahora los criminales van a estar escondidos porque eso está militarizado, es que eso que ustedes están haciendo ahora de manera temporal lo hagan permanente, que se saque el dinero y los recursos para que ese patrullaje los barros mixtos de policía con una patrulla en computadora y bien comunicado. Chaleco antibal, arma moderna, asunto de gases, pistola electrónica, cámaras que le permitan grabar al ciudadano que viola el derecho y entrenado, con un buen sueldo, con una buena pensión, con un buen apartamento, con un buen seguro médico para que ese militar diga, no, este es mi vida, yo de aquí no puedo salir, que no como sale, que no hay cuarto para pensionarlo y a los que salen le dan 10 años para darle su cuarto y el tipo muriéndose, entonces sale el policía y ahí sale a conchar con tres cheles, explotado, muerto y no se lo agradece a nadie. No tiene una vivienda, no puede comer bien. Entonces, ¿qué le dejan al policía que esté en la calle? Que tenga que meterse a lo malo. Pues si queremos mejorar la policía hay que mejorar sus condiciones. Y aquellos que atacan a la policía son enemigos de la democracia. Yo he criticado constructivamente proponiendo soluciones. Y he criticado las malas actuaciones, pero las buenas actuaciones hay que felicitarlas. El director regional noreste ahora se estrenó con buenas intenciones, pero hay un plan. Cada vez que hay un general hay desafío aquí de la delincuencia y se producen hechos como eso. Yo mencioné anoche una lista, pero yo me paré en la lista. Porque es grande. Pero eso se logra. ...con recurso y voluntad política... ...el presidente tiene que disponer nuevamente... ...no es el patrullaje mixto de que teníamos... ...un policía, un guardia, en una esquina... ...que el tigre le saca la lengua a pie... ...y pasando hambre el día entero... ...no es que ese tipo tenga una patrulla... ...que tenga motores... ...que se establezcan puntos... ...y que estén intercomunicados... ...y que cuando le, le caigan a uno... ...un tigre de estos se le aparezcan 200... ...y le caigan como los pavos... ...y que lo sometan a la obediencia para que sepan que la autoridad se respeta. Ahora, cuando parga un ciudadano decente, que el policía esté entrenado y tenga la educación para decirle, buenos días, ciudadano, tiene sus papeles, mire, estamos buscando un vehículo parecido al suyo, permítanos verificar su matrícula, denme su matrícula, permítame su cédula y que digan, ah, no es esta, pase buen día, ciudadano y disculpe, pero para eso hay que crear una policía académica, para eso hay que crear un nuevo perfil policial no es atacándolo y queriendo ah que vamos a desmantelar a la policía quién dijo eso si aún con la policía precaria que tenemos se produce todo esto es fortalecer la institución sacar la poca ovejas negra y comenzar un verdadero proceso de transformación no hablando pluma de burro el proceso de desarme Chubasque es ahí que tú tienes que buscarlo mira cómo están todos esos tigres con ametrallador y pistola y cualquier carajito te mata cualquiera es ahí que usted tiene que ir. y Usted sabe muy bien que pululan los puntos de droga y que ustedes saben dónde se mueve el narcotráfico y dónde se mueven los criminales y asesinos. Pero lo saben los muchachos en la calle, no lo van a saber ustedes. Que conocen cada rincón, cada vericueto de cada barrio. Tienen que ir ahí. No es decir que hemos recibido 200 armas, decir, que 200 armas civiles para desarmar al que está legal. Al que la tiene legal, facilítale, di un proceso de amnistía. Lo que resta del año 2021, con 5 mil pesos, usted se pone al día con sus armas, legalícela. Y ahí, ¿qué usted hace? Para que no sea idiota, tenga un banco de datos en su computadora y todo el que vaya a legalizar, diga, mire, esta arma mataron a uno, tiene problema, será. Y todo el que va atraído por la cuestión gratis, usted va a tener un equipo que le va a dar seguimiento a eso. El, el examen psiquiátrico hay que hacerlo es que hay gente loco que anda armado tecatos, fumadores, bebedores asesinos, maniáticos con armas hay que volver a eso la cuestión de la prueba antidoping para ver porque tú a tecatos y a loco y a problemas, gente con problemas psiquiátricos tú no le puedes dar armas Pedro te paso ahora, llámame inmediatamente que estoy terminando el tema a los que me llamaron ahora, casi casi le paso el tema para volver otra vez Aquí se prohibió la importación hace 15 años de armas. Y ahora es que hay armas ilegales en este país. Ustedes lo que han hecho es dificultarle la vida al comerciante, al hombre serio, al honesto, que tiene su arma legal para proteger su vida. Sino que los policías ustedes andan con revólver San Cristóbal de la época de Trujillo. Que cuando le hacen al tirapó, se queman las manos y se matan ellos pues la bala va para atrás. ¿Mm? Los tigres andan con M16, FAL. Ustedes no vieron todos los rifles en el proceso belgario. ¿Y cómo han matado aquí policías con chaleco antibala. Es ahí que ustedes tienen que ir. En la protesta de la UAS en Santo Domingo, ¿no ve que mataron a un coronel? Un reguero de tigres armado fuertemente. Es ahí que usted tiene que intervenir. En que esos centros de diálogo, usted vaya con los líderes comunitarios, le diga a la Junta de Vecinos, ¿cuáles son los tigres aquí?